¡Hey! Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora están viendo esto, pero espero que la estén pasando genial. Yo aquí, dándole la bienvenida a este nuevo año escolar que inicia ahora en noviembre, una, de forma muy atípica porque, imagínate, es a distancia. Pero yo espero que nos estemos viendo las caras muy pronto de manera presencial. En esta ocasión, eh, junto con la profesora Margarita María, nosotros vamos a ser sus profesores de ciencias sociales. Le vamos a impartir historia dominicana. Pero antes de nosotros empezar con lo que es la historia dominicana, tenemos que entender qué es la esencia y qué es lo que nos hace dominicano. O sea, cuáles cosas, cuáles el elementos nosotros poseemos que nos hace dominicano. En esta presentación que voy a hacer ahora, en este pequeño video, eh, vamos a ver nuestra cultura y vamos a ver nuestra gente. Eh, nacido en República Dominicana. El nombre República Dominicana es un simil de decir la República de Dios. Eh, dominical viene de domingo, el cual es el día del Señor. O sea, nuestro nombre de Dominicano, de República Dominicana, viene de Juan Pablo Duarte. Eh, dominicano, ¿por qué? Porque nosotros adoramos a Dios que eh, somos, éramos un país o somos un país netamente religioso, cristiano, eh, católico entonces Duarte concibió ese nombre para nuestra nación eh, domingo es el, el día el día de la semana en que vamos a la iglesia porque ese es el día del señor domingo viene de, de del sol eh, por eso en inglés se llama Sunday eh, como el sol es el astro rey, es el astro dios, en muchas de las culturas, eh, el, el sol era el dios más poderoso, inclusive eh, lo vimos el año pasado cuando estudiamos Egipto, que eh, adoraban al sol, el sol tenía un nombre, y de ahí es que viene eh, domingo, que domingo sea el día del señor, porque es el día eh, está consagrado al señor, entonces de ahí es que viene dominicano, dominicano soy y la palabra viene de domingo de santo domingo república dominicana un estado una nación un país entonces una nación es un pueblo o un grupo de pueblos que tienen características similares un mismo idioma historia común tienen cierto grado de solidaridad o los unos con los otros eh, un estado está conformado por todas esas personas que forman una nación, que habitan un territorio determinado y, lo, y también los recursos que posee ese territorio. Ya un país es el territorio físico en marco geográfico delimitado por las fronteras con otros países. Ya tiene un nombre, tiene un delimitaciones eh, fronterizas, etc. Entonces, para entender la esencia de la cultura dominicana, debemos dar un pequeño recorrido por su historia. Aquí hay cuatro mapas, como ustedes pueden ver. El primer mapa que se hizo de nuestro país, de nuestra isla, que está completa, incluyendo lo que es la República Dominicana y la República de Haití. En el segundo mapa de arriba podemos ver eh, las devastaciones de Osorio, que fue lo que hizo o lo que, lo que trajo como consecuencia que hubieran dos colonias en una sola isla. Y a, abajo podemos ver la isla de Santo Domingo eh, cuando se unificó, cuando España se la cedió a Francia. Y ya aquí en el último mapa podemos ver la isla de Santo Domingo eh, después del de tratado de, de Aranjuez. Entonces vamos a ver precolombino, antes de que llegara Colón y llegaran los españoles a nuestra isla, la isla llamada Haití, que significa Tierra Altas, eh, se llamaba así por los taínos, estos vivían en condiciones similares al neolíticos de la prehistoria. O sea, vamos a leer lo que dice ahí. En la sociedad indígena vivían en la etapa de desarrollo llamada neolítico superior. No había clases clase porque no había propiedad privada. Entonces como no había propiedad privada, todos eran iguales. Claro que estaba la división del trabajo, o sea, las mujeres se dedicaban a una cosa, los hombres a otra. Pero no había esa cosa de que, ah, esto es mío, esta parte es la que no, todavía eso no existía en la sociedad taína. Allí donde no hay propiedad privada, no hay clases, aunque haya funciones derivadas de la división del trabajo, que les acabo de explicar, que pueden dividir a los hombres y a las mujeres de acuerdo a las tareas que cumplen al servicio de un grupo. Los indios de la española se encontraban todavía en la etapa de la propiedad comunal tal como lo estaban eh, los de Venezuela cuando llegó a sus costas, a Américo Vespucio. La llegada de los españoles a nuestra isla, eh, lo primero que es, que la rebautizan con el nombre del español. Nosotros pasamos a ser un, un pueblo de corte occidental, por la, por la incidencia española, pero no según los modelos más desarrollados de Europa, sino según el modelo español. Por eso es que ustedes ven que hay países que son un poquito más desarrollados que nosotros porque eh, la, la colonización llegó después, ya cuando la gente iba venía a América a formar un hogar, no hacerse rico como los españoles y que España realmente se hizo un imperio a partir de las tierras que descubrieron en el siglo XV, en el siglo XVI. Eh, se importan esclavos a nuestra isla para cumplir con el trabajo porque los indígenas realmente eh, no podían cumplir esa, esas faenas y que realmente los indígenas lo exportaban como, como criado a, a España, se lo llevaban allá y lo vendían como criado porque los indios eran un poquito más finos, más clarito que los negros de, de, de, de África. O sea, se importaron esclavos africanos que, que también eh, se cruzaban con los taínos y se cruzaban con los españoles. Y ahí empezaron la, la, la mestización de nuestros pobladores. Los esclavos huyeron probablemente con el propósito de unirse al cacique Riquillo que se hallaba en Baurico. Los indios de Riquillo luchaban por su libertad como pueblo. Y los negros del ingenio de Don Diego, de ahí fue que salió la cimarronada, eh, querían luchar por su libertad como individuo, visto que, eso, que ellos venían de, de, de África y en África eran hombres libres. Entonces, eh, la situación económica de precariedad que dejaron las devastaciones de Osorio contribuyó no solo a que la isla se dividiera en dos, eh, sino que perfiló la actitud del dominicano actual. O sea, a partir de esa crisis que hubo en la eh, de, después de las devastaciones de Osorio, eso hizo que nosotros no, no, no perfiláramos a, a lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros lugares donde el esclavo estaba por un lado y el amo estaba por otro, aquí en esta nueva, en esta sociedad dominicana, en esta sociedad de colonia, eh, tenían que compartir lo que había porque eran demasiado pobres. Muchos pudieron emigrar de esta isla para otros lugares, Puerto Rico, para México pero otros no tenían la, los medios para emigrar y tuvieron que quedarse aquí y compartían con los esclavos entonces de tú a tú como dice este aquí está pancarta azul y esta dice esta situación de pobreza donde el amo no tenía posesiones más que sus esclavos motivó una relación de pares donde eran igual que más que esclavo y amo era una relación de convite donde ambos se se sentaban a la mesa y compartían los alimentos que podían conseguir. Entonces, eh, eso que nosotros vimos a modo de pincelada, porque solamente para entender cuáles cuál cosas son lo que no, no han hecho lo que somos. Eh, por ejemplo, estaban los taínos, vinieron los españoles y también vinieron africanos. Esa gente se cruzó, hicieron un, un mangú y de eso salimos nosotros. Pero tuvieron su historia, que eso lo vamos a ver más, más, más despacio. Pero a grandes rasgos para que ustedes sepan de dónde vinimos. Entonces, el siguiente video son fragmentos tomando del canal de YouTube, Kiskeya Life que yo les recomiendo que entren en ese canal porque hay muchísimas cosas interesantes. Eh, en la descripción del video dejaré el enlace para que ustedes vean ese video que yo edité de manera completa y realmente es muy educativo. Así que vamos a ver el video. Colón, llegaron las primeras expediciones de colonizadores en varios barcos y ya fue a bordo de estos barcos que comenzó la formación del dialecto dominicano, porque los que llegaron no hablaban todos el castellano antiguo, sino todos los idiomas y dialectos que existían en España en este tiempo, catalanes, valencianos, aragoneses, asturianos, gallegos y hasta portugueses. Y si eso suena como que fue muy confuso, tienes razón. El historiador Oviedo nos dice que no solamente fue confuso, sino problemático, porque no se llevaban bien los unos con los otros por por ser de diferentes provincias y lenguas. Con los años, estas diferencias en idiomas y clases sociales crearon núcleos sociales e idiomáticos en la isla, porque los de clase e idiomas similares se juntaron. Gallegos con gallegos, andaluces con andaluces, valencianos con valencianos, hidalgos con hidalgos. Taínos y sus varios lenguajes que dejaron su huella en el dominicanismo y en sí, en todo el mundo. La influencia de los taínos sobre el dominicanismo, sea lingüísticamente o social o culinario, buenas debe en su propio video, pero cuando comenzaron a traer los esclavos de África, ellos trajeron sus propios idiomas, aunque fueron obligados a hablar castellano aquí, todavía se usan palabras de origen africanos o sea, aquí como banana, bachata, cachimba, marimbe, ñame y tanga. Recordemos que los esclavos fueron obligados a aprender el castellano o, o el portugués, pero en el orden gramatical de su idioma de origen. Sea, por ejemplo, el kigongo o el yoruba. Eso todavía lo podemos ver en el orden de ciertas palabras, como, por ejemplo, ¿Qué tú quieres? ¿A dónde tú vas? ¿Qué es lo que? Okay, okay. Así que tomando los dialectos de España, el castellano, los idiomas taínos, los idiomas africanos, y juntando todo eso, nos da el dominicanismo. ¿Tú vienes? Tradicionalmente se separa el país en tres regiones geográficas con diferentes rasgos de pronunciación. Claro, eso es una simplificación y hay más dialectos individuales, pero para este ejercicio vamos a usar la separación de los tres más conocidos: el sur, el este y el norte, o Sibao. Históricamente se sabe que al Cibao se mudaron una gran comunidad de descendencia gallegos y portugueses. Señor, usted por aquí, escúcheme. Hola, ¿qué tal? Eh, eh, me llamo Alec Estamos buscando cibaños reales. Usted un cibaño de pura cepa. Adiós, vea. Y usted no está buscando lo que yo soy, claro que soy un cibadeño de por hacerlo. ¿Y cómo diría usted que hablan los cibadeños? Nosotros los cibadeños hablamos siempre correctamente porque el, el asunto es que si usted no tiene bebo para poder hablar bien, entonces se queda en el limbo. Para que la gente lo entienda, el cibadeño habla con una exactitud y sobre todo el final, eso es final, porque nosotros dicen que hablamos Poniéndola ahí al final. Ahí. No siempre. Hay veces que no le ponemos la I. Y entonces somos de ahí, si vamos. No, pues ya te sabe, yo estoy por aquí. Cualquier cosa que usted quiera de mí, y ahí estoy yo. Gracias a mí. Sí. Mí. Mi amigo. Como vimos, la más obvia tendencia del cibaeño es cambiar el explosivo al final de la sílaba por la i. Por su aislamiento del resto de la isla, se piensa que el hablar con la i origina de los descendientes gallegos y portugueses hablando el castellano antiguo con un acento gallego-portugués. Además, el capitaleño es conocido por hablar con algo que se conoce como el lambda Eh, eh cosme, Edón. Dale, Hola, creo que usted, eh, ¿Sí? usted es capitalino de pura cepa claro, aquí, no, nacido amigo, aquí todo. el distrito entonces, ¿cómo diría usted que hablan los capitaleños? el, el por, dialecto pero primero tiene que sí. decirme, ¿por qué tú me estás cuestionando, loco? Ah, estamos haciendo un video, estamos analizando ah. el idioma único, el idioma poético de los capitaleños somos lo más mejor, cuando tuve un capitaleño parado, tú sabes, mira, el nacer en la capital eh, eso es ya una profesión pues somos los duros somos los bacanos, somos que le, los que le llegamos a la gélida. Le llegamos a, al asunto, ¿me entiendes? El lambdacismo es cuando se suprime la R y llega a ser una L, algo que también es común en Puerto Rico. Y el lambdacismo viene de África. Un paréntesis. La R en español se pronuncia rrr, con la lengua vibrando por aquí. Lo que muchas veces olvidamos es de que pronunciar la R de esta manera se hace en muy pocos idiomas. Por ejemplo, en inglés la R se pronuncia rrr, y por eso, cuando los estadounidenses hablan el español, la R de ellos suena muy diferente. Porque hablamos con amor. En la jerga de nosotros sale ahí. Somos los más mejor, ¿verdad? Wow, muchas gracias, Don. Y ahora, nos vamos para el sur. ¿Para el sur? ¿Se dice? Para el sur. Para el sur. Como los capitaleños dicen para el sur. Para el sur. Para el sur. Para el sur. Ay, sí. El sur es también su propio mundo Tanto geográfica como lingüísticamente okay. bien, eh, bien, bien, bien. Quisiera saber un poco acerca del sur Y en específicamente el lenguaje sureño Usted es sureño de pura cepa, ¿verdad? Sí, sí, yo soy de aquí del sur ¿Cómo diría usted que es el idioma sureño? ¿El, el dialecto? ¿Cómo hablan? Bueno, la bueno, gente... ¿es malo? No, la gente dice que nosotros hablamos con la R Pero en verdad nosotros... Yo no, yo no siento que nosotros hablamos con la R atrás Fíjese, don Nosotros por aquí tenemos... Por el sur tenemos una pilapia al coco, que eso da gusto comerse, la avión. Si usted me permite, yo lo invito a mi casa para que usted deguste una pilapia de al coco. Yo vivo allí y usted me hace el favor, yo lo espero allá. Acá, y Ese no es el mismo hombre de las otras veces. ¿Se parece? No. Es que es dominicano. esto se parece. En RD tienen un sistema muy extraño rotacismo es el reemplazo de letras con la R Así como el uso exclusivo de la R al final de la sílaba Es algo que aparece no solo aquí, sino a veces en otros lugares del Caribe Se creó la opinión de que solamente los que son de cierta clase culta Están hablando bien Lo que muchas veces no fue el caso Esa obsesión de siempre querer estar hablando bien o fino creó otro fenómeno lingüístico llamado la ultra corrección, es decir querer de corregir algo mal dicho aunque no está mal dicho. El ejemplo más obvio sería de quitar o poner una s donde va o no va, como por ejemplo querer decir abanico, querer sonar ultra correcto y entonces decir abanisco. Vaya, qué <risas> Si decimos que el dominicano es un castellano mal hablado, entonces negamos la rica historia de esta manera, esta forma de hablar. Su influencia castellana, asturiana, gallega, portuguesa, africana, taína, todo eso. Entonces también dejamos la impresión de que lo dominicano, sea su dialecto, su forma de hablar, su humor, es inferior a lo de los demás países. Que lo de fuera es mejor, que lo criollo no sirve. Lo que no es verdad, ni justo decir. Es lo que es. Bien, eh, ya vimos el video. Yo realmente me encantó muchísimo. Tuve que cortarlo porque a, a ustedes les gustan los videos cortos para poner la atención. Y yo quería hacerlo corto para eso, para que no le pierdan la atención. Entonces, los hechos que más o menos enumeramos hasta aquí nos dieron nuestra esencia. Eh, los taínos con su forma de vida, los españoles con su, con todo lo que trajeron, todo lo que nos heredaron, los africanos también con sus creencias, tanto con su idioma. Eh, y todo eso, unido a una crisis severa que dejó las devastaciones de Osorio y que dividió la isla en dos, fue lo que nos perfiló hacia lo que, lo que somos, a nuestra esencia. Pero, ojo, que lo que, que, lo que citamos lo vamos a citar a continuación, nos otorgó la nacionalidad, nuestro nombre y nuestra libertad. Tenemos la independencia efímera con José Núñez de Cáceres, que fue lo que nos acercó un paso más a, a ser eh, eh, una nación independiente. Tenemos la independencia nacional y la restauración de la república. Esos tres elementos fueron lo que nos dieron a nosotros nuestra identidad, nuestros colores patria, nuestro escudo y nuestra bandera. Eso fue lo que hizo de nosotros dominicanos. Entonces, así como los tropezones forman el carácter de las personas, así mismo la historia de una nación, de un país, de un grupo de personas, forma el carácter de esas personas. Cada proceso histórico deja una huella indeleble en nuestra identidad. Cada grupo racial que emigra a nuestra isla trajo consigo rasgos que se fundieron para hacer una raza especial entre todo el mundo. Aquí tenemos algunas imágenes, podemos ver un, un, un, uno, un típico, ahí un grupo típico bailando merengue, aquí una pareja bailando bachata, aquí tenemos el, la bandera nacional, ese, ese plato típico que es arroba bichuela carne y una taja de aguacate con su sudo ensaladita, ay, ay, ay, ay, y yo con hambre. Aquí tenemos un mangú, que también creo que en el, en el canal que voy a dejar en la descripción explican el, el origen del mangú, de dónde se origina esa palabra, que es eh, anglosajona, por cierto. Aquí tenemos una escena, una foto muy famosa de la revolución de abril de 65 y aquí tenemos a los dominicanos protestando por, en la Plaza de la Bandera por la cuestión que pasó con nuestra Junta Central Electoral. Entonces, eh, ahora yo le tengo una tarea a ustedes y cualquier cosa nos ponemos en contacto para yo explicarles de forma más detallada. ¿Qué, ¿De qué se trata la tarea? Hay que hacer una infografía en grupos de cinco que yo y tal vez la profesora Margaret va a asignar esos grupos con los elementos que ustedes consideran que son parte de la identidad nacional dominicana. Ya sean elementos económicos, culturales, políticos y religiosos, inclusive lingüísticos. En la descripción del video dejo un enlace para que vean qué es y cómo se hace una infografía. Aquí yo puse, miren aquí, ese, ese señor Carvito, eh, eh, es un ejemplo de una infografía. Eh, son imágenes que van contando o van informando sobre un tema. Entonces, hasta aquí ha sido eh, este video, espero que haya sido de su agrado. Eh, nos vemos pronto. Abur.